Por segundo año vamos a llevar a cabo los presupuestos participativos en el distrito de Torrero. Más del 30% del presupuesto que tenemos en la Junta de Distrito decidido por los vecinos y vecinas. En este instrumento en herramienta que son los presupuestos participativos que ya sabéis que supone no solamente decidir hacia dónde creemos que una parte del de dinero de todos y de todas se destine, sino que es un proceso colaborativo y de cooperación, algo que esta primera edición del año 21 ha supuesto que varias entidades, diferentes dispositivos municipales se hayan unido para llevar a cabo esos proyectos los más necesarios según los vecinos y vecinas de Torrero. Para nosotros es otro motivo de ilusión, la verdad es que la valoración que hemos hecho de este año ha sido muy positiva y por eso y por la demanda que ha habido vamos a lanzarlos en el año 22. Un año que tristemente, como tercer año del mandato del gobierno de PP Ciudadanos, no hay presupuestos participativos en la ciudad de Zaragoza. No hay eh, la posibilidad de tomar esa herramienta que ensancha la democracia, pero en el barrio de Torrero estamos siguiendo esa estela porque nos lo demandáis y porque realmente creemos que es la mejor forma de responder a la ciudadanía. Así que os animamos y en breve plazo vais a tener la información, ya tenemos las bases que fueron testadas el año pasado y esperamos que todos y todas podáis participar. O sí que animaros.